¡Hola! ¡Bienvenidos! Para aprender a descargar Sotero, te invito a ver el siguiente video que preparé. Para realizar la descarga de Sotero, primero deberás iniciar el navegador que utilices. En este caso, utilizaremos Mozilla Firefox, debido a que Sotero es una aplicación que es producida por Mozilla. Sin embargo, si te interesa utilizar algún otro navegador, también podrás descargar. Nosotros te recomendamos que lo descargues en Mozilla Firefox, dado que, al ser un producto que ellos generaron, funciona mejor en este navegador. Para ello, en la barra de búsqueda superior, escribirás www.sotero.org. Haciendo clic o enter, ingresarás en la página de Sotero. En la parte superior encontrarás el botón para realizar la descarga. Haciendo clic en el botón de descarga, se cargarán las distintas opciones. La primera opción, Sotero para Firefox, lo que va a instalar es una extensión en tu navegador. Haciendo clic en el botón rojo, Instalar Sotero para Firefox, se instalará el plugin. En este caso, una vez finalizada la descarga, la permitirás antes de que se realice, verás que te solicitará la instalación. Para ello, deberás reiniciar el navegador. Una vez reiniciado el navegador, observarás en la barra superior que aparece la Z de Sotero que está reconociendo las distintas páginas. Haciendo clic sobre la Z podrás acceder a la interfaz de Sotero. Volviendo a las opciones de descarga de la página de Sotero, vimos que además del el plugin, es decir, de la extensión que descargamos recién para nuestro navegador, encontraremos también la versión de Sotero estándar. Esta versión es una versión separada del navegador que es una aplicación que se ejecuta desde el escritorio de tu computador. Haciendo clic en la opción de descarga de Sotero para Windows podrás descargar la versión de escritorio. Además, podrás instalar el plugin para Word o LiveOffice. Este plugin es una extensión que te permitirá utilizar Sotero desde tu procesador de Microsoft Word. Haciendo clic en él, Deberás luego buscar en la lista el procesador de texto que utilices. En el caso de que utilices Microsoft Word de Windows, harás clic en la opción de descarga del plugin y se descargará. De este modo, una vez finalizada la descarga, al abrir un archivo de Word, podrás observar que haciendo clic en aceptando los términos, encontrarás la opción de sotero. En los próximos tutoriales podrás ver para qué se utiliza esta versión. En este caso, iniciando un documento en blanco, habilitaremos el contenido, verás que aparece junto a las pestañas típicas de Word la pestaña de Sotero. Espero haberte ayudado a realizar la descarga de Sotero. ¿Estás recorriendo el canal de YouTube de la Biblioteca Central? ¿Y querés estar al tanto de las novedades de videos y tutoriales?